Buenos días, mi ser, mi querer, te deseo un buen día. Deseo que te seas en una buena vibra. Buenos días, todo mi ser, te deseo. La buena vibra, paz interna.